La cita en el consulado para los casos de, en México son exclusivamente en Ciudad Juárez. Sí, lo que tiene que ver con visas familiares, cada uno, visas conyugue, o sea, cosas así, todas se van a Juárez, um, desafortunadamente. Uh, sí, hay, claro, más embajadas en, en, en, en el país de México, pero para ese tipo de visas todas se van a Ciudad Juárez. Sí, o sea, las demás se sí sí. aceptan las visas de turista, ¿no? Como tal, en las entrevistas. Pero sí. cuando son peticiones familiares... Sí.